Uh, uh, casi te comes la pared casi te comes la pared frena frena frena, frena que te vas a comer los coches pibi pibi pibi pibi pi pi pi por favor por favor tenemos un fluente abierto no queremos quitar quitar el medio paso paso que voy paso que voy va a pasar o no va a pasar adelanto yo pero ese uy, uy la señora esa casi señor parte parte señor parte que le van a atropellar vale voy a tirar todo recto y luego giro hacia la izquierda todo recto y al final de todo giro hacia la izquierda casi uh, luché con él? Es que cuidado cuido. ole ole ole como esquivo, como esquivo, como esquivo. Esquivadora profesional. Cuidado, señor. Cuidado, señor que le pide. Cuidado, señor que le pide Uuh. Espérate, Ahora que aquí. Quiro, quiero el poquito. Pibi, pibi, pibi. ala, ala! ala. Ya que hemos liado. Tira, tira, tira, tira. Aquí no pasado nada. Tira para adelante. Tira para adelante. No hay marcha atrás. Tira recto. Se puede subir a la cuarta. Entonces se puede subir a la marcha número 4. Pero bueno. Mm, mm, mm, mm, mm. Adelantando a Peña Adelantando a Peña Pero, pero, pero, al revés, al revés Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Izquierda, todo recto Y ahora me salto dos calles Bueno, empieza Vienen, que vienen Como que no sabemos nada, aquí es acércate, tú. como que no sabemos nada, la que estoy liando. ¡Empale! Uy, uy, uy, uy. Dicho eso, que se pasen todos y luego me voy yo. Fuera del mapa. ¡No me digas! ¿En serio? ¿Es fuera del mapa? ¡Oh! ¡Increíble! Dicho que vaya por el norte. Pues voy por el norte. Voy a camuflarme. ¿Puedo camuflarme entre estos coches? Como que no sé nada. Oye, por aquí. Sí. Como que yo no sé ninguno de ellos, ¿vale? Sí. La la la la. La la la. Es la última vez que haces eso Bajen, bajen. Bajen. Bueno, que me han acorralado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué señor? ¿Sabes qué? Me voy ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Saca el arma! ¡Saca algo! ¡Ay, ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy yendo? ¿Cómo estoy yendo? ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Engañar a, ¡A los policías! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Bueno, bueno, bueno, bueno. mira esto! ¡Mira esto policía! ¡A ver si sabes ah. hacer eso! Uy que no puede, ah que no puede, ah que no puede Ey, yo... Ya sé que tengo que estar ahí, ¿eh? ya lo sé bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Nos enfrentamos o no nos enfrentamos a la polic... no Nos最後... se quite quite No ve que estoy, que estoy huyendo Nos enfrentamos a la policía o no nos enfrentamos, dejádmelo en el chat ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Abre el puente se abre el puente. Está abriendo el puente. Está abriendo el puente. Que se la Pensaba que eso era un, un coche de la poli. Pensaba que eso era un coche de la poli, tú. Me he librado. Me he librado y no sé cómo. Me he librado y no sé cómo. No me lo preguntes. No soy experta. ¿Vos estás viendo? No soy experta. ¿Qué ¿Sí piensan que somos esos? Ah, pues no No se piensan que somos esos Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás, tira para atrás recula, recula Recula, recula Tira para adelante tira, tira para atrás No pienso bajar No pienso bajar ¡Alto policía! ¡Alto policía! Tira para adelante, tira para adelante Aquí no pasa nada, aquí no pasó nada Tira para adelante Quita, señor, que le tengo que despistar a la policía. Los he despistado. Los he despistado. Los he despistado. Los he despistado. No sé cómo, pero los he despistado. Me he librado. Me he librado y no sé cómo. Me... Me he librado y no sé cómo. Por favor, que lo consigamos. ¡Vamos! ¿Lo conseguiremos no lo conseguiremos? ¿Lo conseguiremos o no ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa, compañero! Mira el coche, mira, esto es el coche ¿Eso amarillo? ¿Eso amarillo que ves ahí? ¿Qué está pasando encima del mapa? ¿Eso de amarillo? Es el coche de la policía Es, ese co es esa cosa amarilla ¿Cuál es ese coche azul? Creo que era el amarillo, ¿eh? Creo que era... Creo que, es el ¡Dime que es el amarillo. Dime que es el amarillo. Dime que es el amarillo. Dime que es el amarillo. Y es el amarillo. Y ahora, ¿cómo que nada? Bueno, yo voy a seguir para adelante. A lo mejor hay algo. A lo mejor hay algo por aquí. Yo me la juego. Yo me la juego. Hombre, si me indican arriba, es porque tengo que ir aquí, ¿no? Supone que tengo que ir por aquí. A lo mejor se carga ahora otro mapa. A lo mejor se carga otro mapa ahora. Vale. Hacia la, hacia la derecha, ¿eh? Tengo que ir. Porque a la izquierda no. A la izquierda no me marca nada. Si no hay nada al final del todo. Tendré que dar la vuelta y volver para atrás, pero dudo mucho y espero que no haya que hacer eso. En teoría es de que se va a cargar otro mapa. Esta es mi teoría la verdad o no, es otra cosa. Oh, había que hacer eso. Ah, claro, para que no estemos en busca y captura. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Vale. ¿Allá? Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un instante. Vale. Vamos. Hacer eso. Y vamos bien, tú. Vamos bien. Vaya cara de cachofa que tengo. Vaya cara de cachofa que tiene el personaje. Está guapo el juego, eh. Lo que tenemos al taxista fumándose un cigarrito en una gasolinera para nada tiene peligro de que se incendie todo y explote, pero bueno, claro, por eso marcaba fuera del mapa. ¿Entiendes? Para que no nos pillen, ¿Niembra? bastardos. Don, yo, yo me han dado, Jesús, uh, Pauli. Dile a Salieri que de ahora en adelante este lugar es nuestro. ¿Te pinche? No vuelvas aquí o acabarás peor que tus amigos. Ve a por Sam. Quieren sacar la información a golpe. Sácale de ahí dentro. Pero tengo que llevarte a un médico. Eso puede esperar. Primero ve a por Sam. Mm. ¿Qué hacemos? Que le den a la rutina. Dios. Vale, vale, vale, vale. Vamos a salvar al, al muchacho. Aquí tiene que haber algo. Por aquí tiene que haber algo. ¡Ay, un perrito! ¡Un perrito. ¡Eh! ¡Eh! No, no, no. ¡Muévete! No me, creo. No me digas que tengo que hacer Vamos a salvar a Sam, ¿vale? ¡Salvemos a Sam, chicos! ¡Salvemos a Sam! Vaya voltereta más tonta acabas de hacer Vale, espérate. Voy a estar dando de una, eh. ¡Uy! Hay que jugar más al Valorant. Vale. ¿Eh? Dios, consciente y la madre. Dios, hay que jugar para al valorar. El viento. Uf. Uf, uf, uf. Vete a tomar el viento ya, hombre. La tatotería. Levanta Sam. No. Se acabó. Desde luego se esforzaron contigo, amigo. Vamos. Ah. No, conseguido. No, nada, te pondrás bien. no, no, nada, no, no, bien. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mierda. no, no, no, ¿Juegas, Valoran? Eh, no, vale eh. Ala, a tomar el viento. Eso es. Te volveré a meter en el coche. Uh. Uh. Todo va a ir bien. No te vuelvas escoria o te llenaré de agujeros. ¿Vale? Otra vez. Vamos, vamos, inténtalo. Yo no este puedo salir de eh? donde estoy. Seguro, hermano. Tranquilízate. Todo va bien, vete, no hay problema Recuerdo que en Youtube, vale, te traes el, eh, el título bien puesto no, Como el anterior nuestra pasta, ve a por él A mejor si tengo que recortar algo, pues recorto unos puestos Ah, vale, ¿qué hay que hacer? Me he enterado Mata al hombre que robó nuestro dinero no me lo creo, tengo que ir a por él, ¿en serio? ¿en serio tengo que hacer eso? ¿tengo que abandonar a mis compañeros? ¿en serio? ¿es en serio? perfecto perfecto tengo que hacer algo Está lleno de acción este capítulo. ¿eh? Te está molando. ¿A que sí? Que te está gustando. Yo sé que te está molando. Yo sé que te está molando. Se escapó. Vale, reintentar. Vamos a intentarlo de nuevo. Perfecto, no tengo armas. pero quítense del medio La culpa de los coches esos se me ha escapado el puerco uy uy uy uy uy espérate, espérate, espérate espérate Voy a hacer una cosa, voy a acercarme. Cuando ya esté cerca, vale, el mapa no funciona. Okay. Absurdo. Ya se puede. Vale. Se nos ha escapado ya, eh. No por ser gafe. Me da a mí que ya se nos ha escapado, eh. Dios pero a esta velocidad no, no, vamos a alcanzarlo nunca ¿en serio? ¿no tengo balas? ¿qué clase de, de asesino tiene, no tiene balas en la... Pistola Creo que estoy intentando. Cuando quieras, eh, cuando quieras te disparas. Creo que estoy intentando dar. Pero no le da la gana Cuando quieras Lo haces, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Vale, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Vale, vale, vale ¿Vale? Sí, y me. Y me suelo. No me lo creo, espera. Voy a ir para adelante. Abajo. Hago esto. No me lo creo. Lo tenía. A lo mejor hay que ir... Vale, espérate ¿Te has dado cuenta que él pasa? Que no nos hace caso Y que aunque le adelantemos no hace nada Vale Voy a seguir la ruta, a ver hasta dónde llega A lo mejor es eso, a lo mejor hay que seguir la ruta Vale Dios, le ha adelantado Vale ¿Veis que no se, no se entera? Y no recula, no tira para atrás. Vale, vale, vale, vale. Música de James Bond, eh. Música de, de, de misterio. Vale, sigue atrás, eh. Aunque no lo estéis viendo en el mapa, sigue atrás. Sigue por detrás. Claro. Estoy siguiendo esta ruta. Porque él va a seguir esta ruta. Así, hay que seguir el camino del criminal. Así que. No lo están viendo porque vamos muy adelantado escapó Vale, espérate Vale, a ver El problema está... La único que tiene balas es esta Perfecto, solo tiene una. Solo tiene una bala. Que parece fácil, pero te digo yo. Que, que no lo es. No es fácil. No es fácil. Uy, uy. Tira para adelante. Tira para adelante. Tira para adelante. Ya, ya se ha escapado, ya se ha escapado. ay mía, ay Dios mío de mi alma y de mi corazón. Ta ta ta ta ta ta ta ta hasta que consigamos a, atraparlo. Los bueno, que estáis en YouTube, esto ya lo habré cortado varias veces. Pero es que si no. Los que estáis en directo, pues, tenéis que aguantar, ¿sabes? Los que estáis viendo esto del directo. Los que estáis viendo esto de, del el directo, os tenéis que aguantar, ¿sabes? en YouTube tendréis todo recortadito y bien puesto. Para que no, no sufráis como estoy sufriendo yo y los del directo. Madre mía. nada estoy nerviosa, para nada estoy muy bien estoy muy tranquila no me lo creo pero si lo tenía Mira a matar, otra vez cargar partida, vale no podía salir del co... <risas> pero es que no me puede disparar Siempre me pregunto cómo será el próximo trabajo. ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué? <risa> Así me metí en ello. En un momento era un taxista normal y al siguiente un mafioso respetado. ¿Estabas de acuerdo con matar? ¡Aleluya! Normalmente la gente tiene un problema con eso. Ya sabes, no soy uno de esos tipos con sed de sangre, no necesito violencia en mi vida y no busco problemas, pero tampoco tengo ningún remordimiento. Querían burlarse de nosotros, teníamos que ser más listos que ellos, sin excusas. Todo me daba igual, no me interesaban los destinos de otras personas, todo el mundo decía que simplemente eran negocios y que la familia permanecería unida. Era diferente a vivir solo y que a nadie le importase una mierda lo que te pasase. De repente, eres respetado por toda la gente que conoces. Todo el mundo sabe que puedes ayudarles, pero también puedes destruir sus vidas. Y todo el mundo intenta llevarse bien contigo. ¿Y qué hay de la policía? ¿Simplemente te largaste, así de sencillo, de una masacre? ¿No tuviste ningún problema con eso? Tú trabajas para la policía. Deberías saberlo. Vale. ¿Sabes que la mafia dirige toda la ciudad? La familia Salieri gana cerca de 25 millones de pavos cada año. Los periódicos aparecían llenos de asuntos, pero nadie veía nada. Si sí querían permanecer con vida. Pagábamos a los burócratas seis de los grandes cada mes. Tus jefes tenían licor a precio barato y conseguían beneficios por trabajos especiales tanto por parte de Salieri como de Morello. Caso cerrado. Falta de pruebas. Los polis incluso transportaban bebidas para nosotros. Supongo que habrás oído algo al respecto. ¿Y qué hay de tus dos amigos? Bueno, salieron mejor parados de lo que creerías. Salieri tenía un doctor muy bueno para sus chicos y nunca hacía ninguna pregunta. Algunas semanas más tarde estaban sanos y en las calles. El único que nos preocupaba era Morelo. Quería ser el gran jefe, lo cual Salieri no podía permitir. Salieri no tenía intención de estar en segundo lugar. Ya sabes... Una persona llega a ser Don gracias a su sed de poder. Y no le importan otras reglas más que las suyas. Así es como funciona, detective. Así él sería su propio jefe. Independiente de la policía, del Estado, de nadie. Por eso es por lo que una persona se convierte en Don. Tanto Salieri como Morello lo querían todo. Siguieron boxeando el uno contra el otro. Pero ambos sabían que si todo estallaba sería el infierno. Ya sabes... La gran diferencia entre ellos radicaba en sus métodos. Escuché una pequeña historia sobre Morelo. Está guapo esto, ¿eh? Continúa, continúa la historia. Yo... yo... lo siento, señor. Yo, eh, yo, yo... yo... no quería. ¿Sabes qué has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta ese coche? Yo... Eh, iba conduciendo lentamente, señor Morelo. Eh, no sé cómo... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Yo. ¿Que choqué contra tu coche? Eh, no. Señor, yo solo. Yo quería. Eso no, señor, ningún. Bastardo, te interpone en. Si haga algo, no. Camino. Aquí la policía, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, policía. ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! La gente de la calle, en plan... Salieri se construyó una reputación de hombre de negocios. Todo el mundo sabía que no necesitaban temerle si no hacían lo que no debían. Sabían que, si necesitaban algo, podrían acudir al señor Salieri. Así Salieri hacía amigos. A menudo ayudaba gente con problemas y esperaba lo mismo a cambio. Cuando alguien le contrariaba, rompía una regla cardinal. Y todo el mundo sabía qué pasaría. Morelos solo era un bastardo mezquino. Aumentaba su poder gracias a la violencia. Incluso sus amigos le temían. La mayor parte de la gente intentaba evitarle. La historia continúa. Escucha, Tommy. Tengo un trabajo delicado para ti. No sé de nadie que lo pueda hacer mejor que tú. Tú eres un buen conductor y tienes experiencia. Bueno, puedo decirlo claramente. Mañana los mejores coches van a correr por el circuito de la ciudad. Y apuesto por un chico que ha sido el favorito hasta ahora. Le ayudé un poco durante su carrera. Me gustan los coches rápidos y me dije a mí mismo que podría sacar algún beneficio con esa inversión. ¿Vas ahora? Y entonces Ralph me dijo que había venido un europeo y seguro que gana con su coche. Ralphy sabe de coches, es un genio con ellos. Pero en lo demás es un completo idiota. ¿Es que no podía haberme lo dicho antes de que apostase por el chico? Pero, ¿qué demonios está haciendo un tipo así de Dios sabe dónde en estas carreras americanas? ¿A conducir? coche de carrera Aquí el consigliere y yo estábamos pensando qué hacer porque muchos de los muchachos han apostado igual que yo y luego no estarían contentos si perdiesen su pasta. ¿Y qué me haría parecer eso? Un viejo idiota, Tommy. Y un pringado. No puedo ah, dejar no que eso suceda. Un pringado. Pensamos junto con el consigliere ¿Qué? qué hacer al respecto. A correr. Si algo y le ocurre no es el modo, no sería juego limpio. No disfrutaría de mi victoria. Ralphie me dijo que conoce a un tipo que vigila el garaje del circuito de carreras. Esta noche vas a ir allí y vas a llevar el coche de ese europeo a Pero... un mecánico que sabe manipular con esas máquinas. Sí, Echará un vistazo al de ellos y quizás mejorará el nuestro. Sí, Tan pronto como haya terminado de trabajar en él, lo llevarás de vuelta. Es importante que el coche esté de vuelta en su sitio antes de que nadie caiga en la cuenta. Y ni se te ocurra Pero... estrellarte con él. O dejarte Yo... atrapar por los polis. ¿Está claro? Sí, jefe. Si lo consigues, por supuesto, conseguirás una parte de las ganancias. Ahora vete. Ralphie te dirá el dónde y el cómo. ¿Pasa conduce un coche de carreras? ¿En serio? Dios, esto es súper interesante. A ver. Ralph. Ralph. Ralph, para que no lo sepa, es un mecánico, ¿vale? El colega de la mafia. Hey, Ralphie, ¿alguna noticia sobre este trabajo? Se, se, seguro, Tommy. Tendrás que ir al circuito de carreras de la ciudad y tomar prestado ese co, co, co, coche. Mira, amigo, Bobby bo, bo a ir a allí. Ve allí por la parte de atrás. A lo largo de. camino no está la caseta del guarda. Dile a Bobby que te envíe a Ralph. Bobby te llevará hasta el coche. Ya, ya, ya, ya está todo acordado con él. ¿Y luego? Tendrás que llevarlo al autoservicio de mi amigo Lucas Bertoni. Está en Newark, bajo el puente Giuliani. Le echará un vistazo y lo pondrá punto en un momento. Entonces solo tendrás que devolverlo. Debería ser sencillo. Pero tienes que haberlo hecho antes de la Parece sencillo. Cuarto, que es cuando cambia la guardia. Porque así na nadie sabrá que alguien condujo el coche por la noche. No, no puede haber ni un arañazo en él. E -e intenta evitarlo a los polis. No deben atraparte. Hmm. ¿Y cómo llegó hasta allí? Parece sencillo, ¿vale? Parece. No lo va a ser. Ya te digo que no lo va a ser. Ya te digo yo a ti que no va a ser sencillo Pero mola, mola lo complicado Lo complicado me gusta Guau, wow. este coche, eh Bueno, tengo algo nuevo No es nada difícil de vivir uno. O, o, o, Observa, simplemente pon un trozo de alambre aquí dentro Y gíralo un poco y entrarás dentro Luego tienes que unir estos dos cables. Sí, no debería ser un problema. Gracias, Ralfi. Ahora no vayas ahorrando gasolina, Tom. <ríe> vale. Vale. Ok. Ahora ya sé por qué no me dejaba robar el coche de Ander. Vale, tenemos que ir... A... Arranca. Y nos tenemos que ir a... Con cuidado, no rayemos el coche Lo típico, ¿no? Que pasa cuando que cuando compras un coche nuevo Que no lo quieras rayar Y luego ya, te da igual Vale, juego limpio Se Encuentra Bobby Bobby, Bobby bonito Bobby, Bobby bonito Hasta ahí bien, ¿no? Entonces Al habernos eh, deshecho de la policía Hemos llegado a una especie de motel, ¿vale? Que tiene como una especie de gasolinera o algo así En la que había alguien esperándonos Y eh, pues el dinero que habíamos recolectado Pues ha sido robado por una persona Esa persona luego la hemos tenido que ir a recoger Bueno, a, a, a capturar, ¿vale? Para que me entiendas A pilla-pilla ¿Vale? Hemos jugado al pilla-pilla con ese señor que era calvo además eh... <risa> No tiene nada que ver eso Pero bueno Y... Y teníamos que... Acabar con ese hombre ¿Vale? Lo hemos conseguido Y... Al haber hecho esa misión El hombre... ¿Vale? Pues... Pues ha muerto Entonces nosotros ahora Lo que estamos haciendo Es ir a la. ¿Cómo se llama? Hemos hablado con Ralph, ¿vale? Que es el mecánico. ¿Por la izquierda, por la izquierda, he dicho, por la izquierda, vale. Ya salir del mapa otra vez. Voy a salir del mapa de nuevo. Eh. Hemos hablado con Ralph, ¿vale? Que nos ha prestado este coche para ir al Al circuito de carreras. Donde tenemos que robar un coche. Ese coche. Es de un piloto español Bueno, eso, eso han dicho aquí Lo que yo he entendido Vale, fuera del mapa Vale, significa esto Que vamos a conseguir la siguiente misión Y que a partir de aquí la partida se va a guardar eh, Y eso ha sido el resumen hasta ahora ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya lo veremos a Vamos a gracias Aquí No, espérate Aparco bien, aparco bien, aparco bien Ahí, ahí, ahí Me mola, me mola Dale. Ahí está ¿Ves? ¿Cómo había que no sé hacer cuanto. eso? Aquí estamos, tío Venga, no tenemos mucho tiempo ¿Dónde está, señor? Vale, vamos para allá ¿Qué hay que hacer? No lo sé Perfecto Señor, podía haber ido por aquí La cosa más absurda Acaba de hacer el señor Vaya, cosa más absurda acaba de hacer usted. Bueno, tampoco le voy a juzgar por ello. Vamos a llevar un coche de policía. De policía, ¿no? De. de. De. de, de, de, de, de, de, de carreras. A ver qué hace. Hay que ir más para allá. Que todo el mundo roba, ¿eh? Porque mira este. Espérate, ¿eh? En ese momento, señor. Es que yo hago directo, sabe usted... De acuerdo. ¿Ese sí? Sí, amigo. Ten mucho cuidado. No puede haber ni un arañazo en él. Y evita los polis porque este coche es muy llamativo. Exacto. En media hora vendrá el segundo guarda, de modo que tienes que estar de vuelta para entonces, amigo. Y ten mucho cuidado. Este coche corre muy rápido. Quizá es el coche más rápido del mundo, quién sabe. Seguro, Bobby. No hay problema. Me encargaré de él durante media hora. Dios, qué guapo. ¿Puedes explicar cómo entro en el coche? Ah, Dios, qué guapada. Ah, es que es un coche de carreras. Escucha, escucha esto. ¡Dios! Maravilla. Este coche sí que corre. la carrera. ¿Cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? Exactamente. Por... ¿Te ¿Agachas? Ah. Por... Perfecto, una voltereta. Venir a cuento. Sin venir a cuento, una voltereta. ¿Qué? Por la cara, ¿sabes? ¿Pero qué tengo que hacer exactamente? Entrega el coche deportivo a Lucas sin dañarlo. ¡Ah! Vale, ya lo he pillado. Vale, Lucas es el de recepción, creo. ¿Puede ser? El que está en el otro lado. Dios, ¿cómo corre? Dios, ¿cómo corre? Vale. Claro, pero ¿dónde está Lucas? Es una pregunta. Genial. Se acabó la carrera. ¿Pero dónde está Lucas? Carrosela se llama. Vamos para allá. Vamos para allá. Para allá, vamos para allá. Una vez pasamos el túnel, ya podemos ver el mapa. Así que atentos, atentos al mapa. ¿Eh? Cuidado, cuidado, con cuidado. No, no, aquí es rápido, es ¿eh? súper rápido, eh. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer Hay que mirar Nos tiene que dar tiempo, eh Nos tiene que dar tiempo La curva esa, tú Bueno, el, el chico ha dicho Antes de media hora Obviamente, si no estaríamos aquí ¡Vamos! ¿Quieren dejar de estar por el césped? Que no es hora de, de cortar césped ahora mismo Vale Tira recto, tira recto, tira recto Tira recto, tira recto Tira recto, tira recto, tira recto, tira recto, tira recto. Y hacia la izquierda ¡No me lo creo! Genial, se acabó la carrera. Ya has perdido el tiempo Vale, voy a intentarlo una vez más Venga, por favor Venga, vamos a intentarlo una más, va